people derivada de la función inversa para poder entender la derivada de la función inversa tú tienes que tú tienes que previamente previamente debes recordar algo que pasaba con la función inversa o sea yo te invito a que recuerdes primero qué era la composición de dos funciones o sea si yo por ejemplo tengo atención una función f de x y una función g de x y aplico la composición, si yo te digo a ti, f compuesta con g de x, en esa notación, que ya lo vimos en composición de funciones, es meter g dentro de f. Y la notación que se suele usar es f compuesta con g de x, que es lo que estaría adentro. Pero, si son funciones inversas, ¿qué pasa si yo te digo ahora, atención a esto? Mira, f de x es igual a, I don't know, x a la 3. Un ejemplo. Y g de x es igual a la raíz cúbica de 3. ¿Qué sucede si yo te digo a ti, hermano, ya usted sabe quién es f de x y quién es g de x? ¿Qué sucede si hacemos f compuesta con g de x? Vamos a sacar la cuenta para que tú veas. Si hacemos esa composición a la función f de x, que es x elevada a la 3, adentro de la función f, tú vas a colocar la función g de x, que en este ejemplo te estoy colocando, que es la raíz cúbica de x. Entonces mira, si yo coloco aquí la raíz cúbica de x, que esto que está aquí es g de x, detalla por favor que te quedaría la raíz cúbica de x elevado a la 3. Conclusión, esa composición... En este ejemplo, tú dices, el 3 se va con el 3, se anulan y te queda la X sola. Es que cuando la composición de dos funciones te da X sola, es porque usted está haciendo la composición de dos funciones que son inversas. Entonces, si usted detalla, aquí está para nosotros que X a la 3 y la raíz cúbica de X son funciones inversas. Porque si yo te digo, ¿quién es F de 2? Mira que sería 2 elevado a la 3 y sería 8. Pero si te pregunto, ¿quién es g de 8? Tú harías la raíz cúbica de 8 y te devuelve el 2. Mira que la función original te da 8 como resultado, mientras que la otra, que es la inversa, cuando evalúas el 8, te retorna el 2. Es que estas dos funciones son inversas. Y esto es elemental para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Mira esto aquí. Como g de x es la inversa de f, yo podría quitar de aquí g de x y decir, mira chamo, ¿tú sabes qué? Esto es f a la menos 1 de x, que es la notación de la función inversa. Es decir que aquí yo voy a quitar esto y mira por favor que g de x es la función inversa al final. Entonces f compuesta con la inversa. Mira que, por lógica, siempre cuando es la inversa, f compuesta con la función inversa, siempre va a dar x. Y esto es lo que vamos a utilizar, este es el preámbulo, esta es la introducción, para que tú entiendas qué es lo que sucede con la fulana derivada de la función inversa. Y vamos a empezar por aquí. Mira que esto es una composición de dos funciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me vengo para acá, y te digo, hermanito, vamos a hacer derivar, vamos a derivar esto. Resulta que cuando tú derivas eso, por ser una ecuación, siempre hemos hecho la derivada de la parte izquierda y la derivada de la parte derecha. Porque es una ecuación y lo que tú aplicas del lado izquierdo lo vas a aplicar del lado derecho. Si tú aquí sumas 2, aquí sumas 2. Si tú aquí restas 2, aquí restas 2. Si tú aquí derivas, aquí derivas. Entonces vamos a derivar esto. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo sería la expresión? Atención, por favor. Sería todo esto observa por favor como aquí empieza a tener una, un trasfondo poderoso, sería la derivada de eso, No todavía no lo he derivado, y el lado derecho sería la derivada de x, derivamos el la izquierda y derivamos el la derecha, pero tú me dirás mira pana, pero es que la derivada de x es 1, porque el 1 vas a multiplicar, ya lo hemos visto previamente, tú sabes que la derivada de x es 1, entonces tú de aquí dices esto, chao, esto es 1, ¿Ok? ¿Y qué te queda del lado izquierdo? Bueno, esa derivada, esa derivada, tú aplicas regla de la cadena. Tú aplicas regla de la cadena, ¿sí o no? ¿Cómo así regla de la cadena? Atención, si yo derivo la función completa, es la derivada de la función de afuera, dejando la de adentro intacta. ¿Cierto? Dejándola de adentro intacta. Observa por favor lo que estoy haciendo. Simplemente es derivando la de afuera, se queda la adentro intacta por la derivada de la función de adentro. Entonces, ¿qué queda? La derivada, ok. Sorry, aquí es la de adentro intacta, es decir, f a la menos 1, ok. Cuidado aquí. O sea, derivas la de afuera, que es esta, dejando la de adentro intacta. Y la que está en rojo, pues es la inversa como está escrita aquí. Ahí entonces detallé que faltó el menos 1. Y eso por la derivada interna. ¿Y quién es la función interna? La f a la menos 1 de x. Y sería la derivada de la función inversa. Que no sabemos hasta ahora cuál sería. Pero lo que sí sabes es que esa multiplicación. Porque mira que es una multiplicación. Esa multiplicación tiene que dar 1. Entonces observa por favor. Que la derivada de la función original. Compuesta con la inversa, suena medio raro, ¿verdad? Compuesta con la inversa, por la derivada de la función inversa, esas dos cosas tienen que dar uno. Y de allí es donde nace, de allí es donde nace la fulana expresión que todos los profes y que en matemática y en cálculo siempre nos dicen, que entonces sería de esta manera. Que la derivada entonces de la función inversa, si tú la quieres despejar, eso quedaría igual a quién? pasarías a dividir en tal caso lo que tienes de este lado que es esta expresión y te quedaría 1 sobre quién sobre este término que está acá o sea esto que está aquí uy, manda a dividir y por eso me queda esta expresión que está acá entonces la derivada de la función inversa al final si yo quiero derivar la función inversa en el fondo es agarrar la función original escúchame en el fondo es agarrar la función original, derivarla y evaluarla en la inversa. Así de sencillo. Ejemplo, si yo te doy a ti, mira, f de x es igual a x a la 3. Ya tú sabes que, vamos a ponerla más fácil, x a la 2. La inversa de x a la 2, con restricción de dominio, la inversa es la raíz cuadrada de x. Estas dos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera la derivada de la función inversa, pues, ojo, imagínate que esto tú no, sabes, no lo puedes calcular, tú no lo conoces. Imagínate que a x al cuadrado tú no supieras cuál es su inversa, pero tú quieres la derivada de la función inversa, aquí porque la conocemos. Entonces, observa que la derivada de la función inversa, básicamente, para nosotros, tiene que ver con esto. Y tú puedes ir sustituyendo. Si aquí me dice la derivada compuesta con la inversa, literal es derivar esta. Entonces mira, f' de x es 2x, ¿sí o no? Entonces, esta notación que está en la, en la, entre comillas, fórmula genérica, porque es una expresión matemática genérica, esto que está aquí arriba, que esta es la derivada, si yo aquí la evalúo con la inversa, literal es agarrar acá la derivada y evaluarla aquí con la inversa. ¿Y quién es la inversa? En este caso, hipotético, es la raíz cuadrada de x. Entonces es sustituir esto aquí. Entonces observa que si yo sustituyo eso allí, ¿qué me queda? 2 por x, que ahora x es la raíz de x. Mira, 2 raíz de x. Entonces mira que la derivada evaluada con la inversa me da esto. Y si yo quiero, la derivada de la función inversa es la derivada de la raíz cuadrada de x. Tú sabes que la... A ver, tú sabes que la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿te acuerdas? Por tabla, 1 sobre 2 raíz de x. 2 raíz de x. Esa es la derivada de esta, cuando tú verías raíz de x. Por tabla, sale. Y también por lo que hemos aprendido previamente, sale. Pero observa que si tú esto que está aquí, que es la función evaluada en la inversa, si tú esto lo sustituyes aquí arriba, ¿qué queda? Mira, quitas esto aquí, por ejemplo. Ahorita lo vuelvo a colocar. ¡Ping! Y esto que está acá es como si lo sustituyeras acá. Y mira que efectivamente la derivada de la función inversa era 1 sobre 2 eh, raíz de x, que es la derivada de raíz de x, que es la función inversa de una función original. Entonces, ¿yo qué busco con esto? Que tú comprendas, primero, qué significa esta expresión genérica que siempre nos dan para poder relacionar cuando hay un ejercicio que nos preguntan, no, que calcule la derivada de la función inversa evaluada en este número. Entonces hay algo también poderoso que tú tienes que tener muy, muy presente. Si yo, por ejemplo, hablo de un plano cartesiano, o sea, si yo te hablo a ti de un plano cartesiano y yo sé que la función original observa esto para ir como cerrando la parte conceptual de la derivada de la función inversa, imagínate que yo te digo a ti, chamo, f de x es igual a x a la 2 más 5, si yo te pregunto quién es f de, u, de 1, por ejemplo, si yo te pregunto a ti quién es f de 1, observa esto, ¿qué haces tú? Tú 1 le elevas al cuadrado, 1 le sumas 5, esto te da 6, ¿sí o no? y en un plano cartesiano mira para x igual a 1, esto te va, debería dar aquí, por ejemplo, esto en esta escala, te daría ese punto que es 6. Pero esto que acabo de encontrar para nosotros es poderoso porque la inversa haría lo siguiente. Si yo consigo, si la función es inyectiva primero, ojo aquí estoy poniendo un ejemplo x al cuadrado más 5, pero hay que restringir el dominio en tal caso para conseguir la inversa, pero si la función es inyectiva y tiene inversa, la inversa, la función inversa evaluada en el 6, porque se voltea dominio con rango, como lo puedes ver en, en la lista, la lista no, en el tema de funciones se habla de función inyectiva, de cómo calcular la inversa, qué significa la función inversa, composición de funciones también. Entonces acá, si yo evalúo la inversa en ese valor 6, pues me tiene que devolver por ley... El número 1, yo sé que la función inversa evaluada en 6 me da a devolver este pana. Entonces, si lo que está ahí arriba se puede decir, se puede decir que el número 1, 6, 1 en X, 6 en Y, pertenece a la función original, pero en la función inversa el número 6 en X, 1 en Y, pertenece entonces a la función inversa porque lo está volteando. La x con la y se gira, por así decirlo, y esto es clave para la parte de los ejercicios. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a buscar la función inversa en algún número en específico, ¿qué pasa si yo te digo a ti? Mira, yo quiero que tú calcules la derivada de la función inversa en el número 2. Pues es 1 sobre la derivada de la función original evaluada en la función inversa en el número 2. Y si tú sabes esto, si tú sabes de casualidad cuánto es la inversa evaluada en el número 2, suponte que esa vainada es 5. En un ejemplo hipotético, yo pongo aquí un 5. ¿Qué significa? Que la derivada de la función inversa en el número 2 es 1 sobre la derivada de la función original evaluada en el número 5. Es decir, usted agarra la función original, la deriva y el resultado lo evalúa en el número 5, sustituye y se acabó entonces te da un, un, una caída hacia dónde va el cuento y por eso aparece aquí que depende del valor de x que tú estás tomando en cuenta y depende de cada uno de estos casos que está sucediendo en un punto, o sea si te van a dar en el ejercicio algo aquí puntual, algo en específico que tú sabes que la función original da tanto para cierto punto activos porque eso puede ser una información elemental para poder sustituir aquí, entonces bueno esto es la introducción de lo que es la derivada de función inversa. Y ahora con esto vamos con un ejercicio. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes no lo olvidas.